Hola, bienvenidos a una clase más de que Yoga, me da mucho gusto saludarles en este día. El día de hoy vamos a tener una clase de yoga para el primer chakra, una clase que nos va a ayudar a trabajar en este canal de energía, donde vamos a poder enraizar a través de las posturas, a través de la respiración y a través de la conexión con nuestro cuerpo. El chakra muladhara, que es así como se le conoce en sánscrito, quiere decir raíz. Este chakra raíz tiene que ver con la base de la columna, su color es el rojo y el elemento es la tierra. Cuando tenemos este canal de energía bloqueado, tenemos dificultades para aceptar nuestro cuerpo, para no reconocer lo que somos, para saber hacia qué tenemos que dirigirnos. Tiene mucho que ver con cómo conectamos con nuestra esencia. Y también con esta parte de inseguridad, a veces también puede ser el exceso de materialismo, o de ira, o de agresividad. Entonces el día de hoy vamos a conectar con este chakra para que podamos observar las sensaciones de nuestro cuerpo y que podemos observar en nuestra energía el día de hoy, lo primero que vamos a hacer va a ser estar sentadas, sentados en su casa, ¿na? en postura de rodillas flexionadas como estoy en este momento, si es un poco incómodo para ti puedes estirar las piernas hacia adelante Ahora vamos a conectar con la base de nuestra columna, asegúrate de que la columna esté bien fija hacia el piso, asegúrate también de tener la espalda lo más recta posible, el cuello estirado y la coronilla dirigida hacia el cielo. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos. Vamos a llevar las palmas de las manos viendo hacia el cielo. Tomamos una respiración profunda tratando de relajar nuestro cuerpo. Dejando a un lado las sensaciones externas, los ruidos, las distracciones y conectando con las sensaciones internas. La respiración, nuestro corazón, las sensaciones de nuestro cuerpo. Lentamente, antes de comenzar, vamos a entonar el mantra Om para saludarnos en este día. Para eso, inhalo. Om. Poco a poco, vamos a respirar profundamente por nuestra nariz. Vamos a observar cómo entra el aire fresco que va viajando desde la nariz hasta la base de la columna y cómo de regreso llevamos aire tibio desde la base de la columna hasta la nariz. Vamos a conectar con nuestra energía visualizando el color rojo como entra desde la nariz y va llenando de luz, de energía, de seguridad, desde la nariz, desde la cabeza hasta la base de la columna, vamos llenando de este elemento tierra, de este color rojo que nos llene de energía, que irradie esa luz, que nos dé esta fuerza para poder disfrutar de la vida cotidiana de una forma adecuada en convivencia con los demás y aceptando nuestro cuerpo y nuestro ser, inhalo, visualizo esa luz de color rojo brillante por todo el cuerpo, exhalo, libero y sigo respirando a mi ritmo de forma tranquila, pausada llenando de luz toda todos los rincones del cuerpo cada espacio, cada célula inhalo una vez más exhalo lentamente voy a llevar mis manos a Namaste Mudra o el gesto de agradecimiento con mis manos sobre el pecho y voy a colocar una intención un Sankalpa hacia mi práctica del día de hoy trata de que sea una intención profunda de que sea una intención desde el corazón que te ayude a observar lo que necesitas aprender y lo que necesitas trabajar en esta práctica sobre este canal de energía puedes visualizar qué son los aspectos que necesitas trabajar, observar y aprender sobre tu seguridad, sobre la aceptación del cuerpo sobre la aceptación de las circunstancias sobre cómo te enraizas con la tierra sobre cómo incluso es tu alimentación tu mundo material a qué le das importancia ya que tengas esa intención en tu cuerpo y en tu ser vamos a respirar profundamente una vez más, exhalo por boca y abro lentamente mis ojos para mirar al frente. Vamos a calentar ligeramente nuestro cuerpo, vamos a llevar nuestra cabeza en círculos hacia atrás y hacia adelante, hacia un lado y hacia el otro inhalo cuando voy hacia atrás, exhalo cuando voy hacia adelante, ahora voy a hacer círculos hacia el otro lado, inhalo, exhalo, inhalo atrás, exhalo, voy conectando con mi columna vertebral que es la base de este canal de energía, regreso, voy a llevar mis hombros hacia atrás, giro mis hombros, percibo los huesos de mi cuerpo y ahora lentamente roto los hombros hacia adelante lentamente voy a llevar mis manos hacia las rodillas y voy a contraer el abdomen hacia adentro y ahora abro el pecho hacia afuera y hacia adelante inhalo cuando voy hacia el frente exhalo cuando voy hacia atrás lo hago a mi ritmo suavemente, inhalo exhalo, recuerda que esta clase es para conectar principalmente con tu cuerpo físico inhalo, exhalo lentamente voy a caminar con mis manos hacia adelante hasta donde pueda manteniendo mis glúteos sobre el piso, ahora voy ligeramente hacia la derecha, estiro, regreso al centro y ahora lentamente voy hacia la izquierda, voy a regresar poco a poco hacia postura sentada, estiro mis brazos hacia el cielo lo más que pueda, abro el pecho nuevamente y regreso lentamente voy a conectar hacia cuatro puntos en el piso observa bien que todas tus extremidades estén sobre el suelo en esta clase de la tierra observa que tus palmas de las manos estén fijas sobre el suelo tus rodillas alineadas con la cadera desde ahí lentamente vamos a inhalar en postura de vaca, activo dedos de los pies, mirada al frente, exhalo, postura de gato, regreso, voy a llevar mis glúteos hacia los talones, haciendo un círculo hacia atrás y hacia la derecha, y ahora hago un círculo hacia adelante y luego hacia atrás y hacia la izquierda, y me sostengo en postura de balázana. Regreso lentamente hacia cuatro puntos y ahora lentamente voy a llevar el brazo derecho hacia abajo del brazo izquierdo y coloco la sien derecha sobre el suelo. Puedo estirar la mano izquierda y también puedo estirar mi pierna. Si no me quedo en lo que sea más cómodo para mí. Voy conectando desde ahí, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, regreso. Ahora me coloco nuevamente en cuatro puntos. Llevo lentamente el brazo izquierdo abajo del brazo derecho y la sien izquierda sobre el piso. Puedo estirar ligeramente la mano derecha y también la pierna. Si me es cómodo, y si no me quedo ahí, tres respiraciones. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Una vez más, inhalo, exhalo. Lentamente voy regresando hacia cuatro puntos. Activo dedos de los pies, voy hacia Adho Mukha Svanasana, llevo la cadera hacia atrás, camino lentamente hacia adelante, me incorporo poco a poco para quedar de pie, las palmas de las manos ven hacia el frente y me quedo en postura de Tadasana o montaña, con las palmas viendo hacia adelante, y los pies bien fijos sobre el suelo. Es importante que observes cómo los pies se conectan con la tierra, y en esta postura de Tadasana podemos observar cómo conectamos con este chakra muladhar, cierro ligeramente mis ojos, observo. Cómo siento mi cuerpo, cómo me siento en esta postura y también voy a observar que mis pies estén al nivel de la cadera que estén abiertos a lo ancho de los huesos de la cadera lentamente desde esta postura voy a llevar manos hacia el pecho en namaste bajo ligeramente la cadera en postura de silla o utkatasana miro ligeramente hacia el frente como si tuviera una silla de la cual me estoy sosteniendo y me mantengo ahí observo la fuerza desde mis piernas inhalo, exhalo inhalo, exhalo Inhalo, exhalo, puedo incorporarme nuevamente, descanso un poco las piernas, suelto la tensión y ahora lentamente voy a volver a la misma postura de silla, pero voy a llevar el codo izquierdo por afuera de la pierna derecha y uno ambas manos en forma de namaste. Lentamente puedo observar a, ligeramente hacia arriba o hacia el lado derecho. Y ahí sostengo en esta torsión, observo las sensaciones, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, voy al centro, me incorporo y suelto la tensión en una exhalación y ahora lentamente voy a llevar en la misma postura del lado contrario el codo derecho por afuera de pierna izquierda y la mano izquierda se une con la mano derecha, observo ligeramente hacia arriba o hacia el lado izquierdo, inhalo exhalo, inhalo, exhalo, asegura que tus pies estén sobre el piso bien conectados Inhalo, exhalo, regreso al frente, me incorporo, subo brazos hacia el cielo, Udvajastasana y bajo nuevamente, Tadasana. Ahora voy a llevar el pie derecho al frente, flexionada la rodilla, pie izquierdo atrás para prepararme en postura de guerrero 2. En esta postura asegúrate de que el talón de enfrente está alineado con la mitad del pie de atrás. Ahora lentamente, así como estás, vas a elevar tus brazos y los vas a estirar completamente. Las palmas ven hacia abajo y la mirada hacia el frente. Inhalo, exhalo. Siempre observa la conexión de tu cuerpo con la tierra y tu fuerza. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Voy a bajar antebrazo derecho hacia pierna derecha y subo mano izquierda hacia el cielo. Ahí me quedo unos momentos en esta postura lentamente. Voy observando cómo me voy entregando hacia el suelo, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, regreso a guerrero 2. Desde esta postura lo único que vamos a hacer es llevar manos hacia namaste. voy a girar simplemente mi cuerpo hacia el otro lado y me preparo para la misma postura del lado contrario. Ahora voy a flexionar rodilla izquierda, voy a estirar pierna derecha hacia atrás en la amplitud que sea más cómoda para ti y lentamente ya que está alineado talón de enfrente con el pie de atrás, el pie de atrás ve hacia la derecha y el pie de adelante ve hacia el frente, vamos a estirar igual los brazos sin perder la flexión de la rodilla de adelante. Y mi mirada hacia la mano izquierda. No pierdas la fuerza de brazos, no pierdas la fuerza de las piernas. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Bajo antebrazo izquierdo a pierna izquierda y subo mano derecha al cielo. Inhalo, exhalo, observo nuevamente la fuerza, incluso voy recordando mi intención del inicio de la práctica. Una respiración más y regreso, me incorporo. Voy a abrir ligeramente un poco más mi compás para prepararme hacia postura de la diosa. Mis talones se ven entre sí. Voy a flexionar mis rodillas como si me sentara también en una silla imaginaria. Y voy a colocar mis brazos a los lados de mis orejas con los codos flexionados y las manos viendo hacia el frente. Y ahí me mantengo. Siempre lleva la fuerza hacia el centro de tu cuerpo y hacia las piernas y hacia los brazos. Inhalo exhalo inhalo exhalo una vez más inhalo, exhalo regreso postura de Tadasana nuevamente postura de la montaña lentamente voy a plegarme hacia abajo hacia el piso y desde ahí puedo microflexionar las rodillas tratando de tomar con mis manos las plantas de los pies. Conecto nuevamente con esta energía que nos conecta hacia nuestra seguridad, hacia lo que somos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Lentamente voy a incorporarme nuevamente hacia el frente, hago un círculo hacia arriba, inhalo, círculo hacia abajo, exhalo, voy a tomarme del piso, las rodillas están en el piso, los codos ven hacia atrás y con mucho cuidado y fuerza voy bajando hacia el piso, el pecho se queda en el piso la cadera hacia arriba y sostengo en Ashtangasana. Con una inhalación subo y voy a Cobra o Bhujangasana. Ahí los codos tienen que estar semiflexionados, la mirada al frente, el cuello estirado y los empeines de los pies sobre el piso. Observa bien que las manos estén bien conectadas hacia la tierra. Inhalo, exhalo, mantén tu fuerza desde los hombros, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bajo, lentamente voy hacia atrás en postura de balasana y dejo caer todo mi cuerpo hacia el suelo sin poner ninguna resistencia. Con una respiración muy profunda conecto con la intención que tengo en este momento, que tengo en esta práctica para observar qué es lo que estoy aprendiendo en mi cuerpo de la intención que puse en mi mente. Inhalo, exhalo, lentamente voy regresando hacia arriba. En postura de la roca, una roca fuerte que me conecta, pongo mis manos en Namaste y lentamente inhalo por nariz, e exhalo por boca. Me conecto nuevamente hacia cuatro puntos y me preparo para quedar sentada, sentado sobre el piso. Trato de que los huesitos de los glúteos queden bien enraizados en el piso. Y con una respiración profunda puedo microflexionar las rodillas y alcanzar las plantas de los pies. Me plego totalmente hacia mis piernas y puedo cerrar mis ojos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, desde ahí lentamente voy incorporándome, lo último que sube es la cabeza y poco a poco me voy incorporando lentamente, voy a quedar totalmente acostada o acostado sobre el piso. Voy a subir mis piernas hacia el cielo, plantas de los pies ven hacia el cielo, en un ángulo de 90 grados entre el torso y las piernas, y observo la fuerza de ese mi abdomen. Inhalo, exhalo. Voy a tratar de flexionar rodillita derecha, y voy a colocar... Adentro de mi pierna izquierda, el tobillo derecho y estiro pierna izquierda, incluso la puedo tomar por detrás con mis manos. Y observo el estiramiento desde ahí. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo y vuelvo a estirar. Ahora voy a hacer lo mismo del lado contrario, flexiono pierna izquierda hacia pierna derecha y estiro pierna derecha y abrazo la pierna derecha con manos entrelazadas. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. exhalo. Estiro. Tiro las piernas hacia arriba nuevamente voy a abrazar pierna derecha lo más que pueda hacia mi pecho y regreso a acostar la pierna derecha ahora la pierna izquierda la abrazo hacia mi pecho y regreso lentamente vuelvo a colocar plantas de los pies en el piso y llevo mis rodillas hacia mi pecho y me voy a balancear en postura de apanásana. Le doy un ligero masaje a mi columna vertebral. Por ese enraizamiento, por ese sostén que me da hacia la vida, hacia mi seguridad y hacia mi esencia. Y lentamente voy a regresar mis pies hacia el piso y mis piernas hacia el piso. Voy a llevar palmas de las manos hacia el cielo, talones ligeramente separados. Puedo colocar una cobija para no perder el calor de la práctica. Y en esta postura de Shavasana me entrego completamente. Voy quitando prejuicios, voy quitando bloqueos, limitaciones y simplemente me entrego sin resistencias desde este espacio vamos a tratar de contraer todo nuestro cuerpo en una inhalación hacemos fuerza en piernas apretamos puños apretamos nuestra cara nuestro abdomen inhalo y exhalo, libero mi cuerpo, inhalo nuevamente, aprieto todo mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies, exhalo, suelto, una vez más, inhalo, hago fuerza, exhalo, relajo, y me quedo ahí sosteniendo en silencio mi respiración, observa cómo al inhalar tu ombligo va hacia el cielo y cómo al exhalar llevas toda esa energía hacia la tierra y te conectas aún más la espalda con el suelo, inhala, exhala y nos quedamos ahí unos momentos conectadas y conectados con nosotros mismos. Y ahora suavemente sin abrir los ojos, vamos abriendo y cerrando manos, estirando y contrayendo pies, girando nuestra cabeza hacia un lado y hacia el otro y poco a poco nos vamos girando en postura fetal. En este momento aprovechamos para agradecernos por esta práctica, por este aprendizaje, por esta oportunidad de conectar con nosotros sin, pre, sin prejuicios, sin juicios, sin ninguna meta en específico más que observar, aprender y soltar. Lentamente vamos tomando poco a poco nuestra postura sentada en su casa, ¿no? manos hacia el corazón y ojos cerrados desde este espacio volvemos a respirar profundo inhalo por nariz exhalo por boca liberando mi voz y vamos a cerrar agradeciendo nuestra clase con Om Shanti que significa paz para eso inhalo shanti shanti shanti que la energía divina que habita en mí salude y honre la energía divina que habita en ti namaste podemos abrir lentamente nuestros ojos espero que hayas disfrutado de esta clase así como yo y espero que me puedas dejar también en los comentarios qué sensaciones obtuviste en esta práctica, incluso qué aprendizaje o qué sugerencias recomiendas para las próximas clases. Espero verte en la próxima clase, espero eh, escucharte, espero leerte y muchas gracias por estar aquí. Namaste, adiós.